¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Glass of Card Bueno chicos, hoy vamos a abrir todos los regalos del árbol navideño Tengo todo lo que se necesita para abrir todos los regalos No sé si vosotros lo tendréis ya al completo o no Sé que muchos de vosotros no, otros que sí Lo vamos a ver igualmente, vamos a ver qué nos trae este árbol, después de abrirlo, vamos a jugar un poquito, chicos. Vamos a abrir unas máquinas. Como veis, aquí vamos a abrir todas las bolas del árbol navideño. Vamos a abrir todos los regalos que me faltan. He abierto ya unos poquitos, los que tenéis que tener ya todos. Sí o sí, tenéis que tener. Si no los tenéis, es que no habéis jugado nada. No sé si me darán una insignia que no tengo, que es la de tener todos los coches. Pues claro, los tengo todos. Me faltarían abrir esos dos regalos, chicos. Bueno, me tienen que dar dos coches en regalos están aquí, son raros y nada, me faltaría ver si después de esto me dan la insignia de tener todos los coches del juego porque claro, hay un coche fusionado que no tengo o no puedo tener todavía chicos porque me tienen que salir en los regalos después vamos a abrir máquinas Dios no quiera que tenga la suerte de sacarlo todo lo que necesitamos para fusionar este coche que todavía no he podido enseñaros chicos lo siento mucho cuando lo tenga lo enseñaré. Y nada, después abriremos unas máquinas. Hablaremos un poquito, chicos. Y nada, vamos allá. Vamos a ver. Bueno, yo espero haber hecho bien las cuentas. De que podamos abrirlo al completo. Cojo el móvil, chicos. Vamos a empezar ya. Ya sabéis que, bueno, la primera era la zanahoria. La segunda esta pintura. La tercera la barbacoa. Vamos con la cuarta digo la verdad no me acuerdo que era vamos allá sin duda lo más difícil lo más difícil de conseguir eran las bolas las bolas de árbol bueno me han dado una pintura bueno que parece parece no es la pintura de un árbol de navidad me han dado una llave para abrir la capa de arriba del árbol vamos allá bueno esto ya son 30 bolas navideñas sin lugar a dudas, lo más difícil de conseguir Uf, son 517. Lo que pone ahí, 517 coches que he matado y los que he matado y no he podido conseguir la bola porque me han matado <ríe> acto seguido. Y bueno, va. esto de 30 bolas navideñas de momento es poco bueno. Bueno, con globo de Nili, Que está muy chulo, chico. Este es uno de los dos coches raros que nos faltaban que nos diese. nada, vamos. Allá. A ver, venga, va, lo siguiente. No, no, no. No quiero jugar, que ya demasiado he jugado, chicos. Eh, venga, siguiente. 50 bolas navideñas. Espero que me llegue para todo. Piel especial desbloqueada, otra. Otra piel. Esta es como de nieve. Venga, siguiente. 75 bolas de Navidad, chicos. Venga, vamos a abrir. A ver qué me da. Bueno, me han dado. Calcomanías de nombres. Las calcomanías brillantes de los nombres son temporales y se caducarán después del 28 de febrero. Sí, bueno. bueno lo, lo he desbloqueado todo, ¿no? ¿Por qué no me he dejado? Para desbloquear esta fase de ese... Pues no, no las he abierto todas. Ahora, estás probando un poquito. Las la misiones de tu fase actual. Por Dios, no sé, al final voy a tener que jugar. Venga, chicos, vamos a jugar. ¿Tiene un hacer? ¿Recoge 50 coronas sin sin partida? ¿Recoge coronas sin total? Me cago en la leche y me cago. Venga, vamos allá que vamos a estar un rato. 6 horas y media después Bueno chicos, ya lo he conseguido Para vosotros habrá sido un momento Pero para mí ha sido un largo tiempo Si veis un poco más de luz Es que se me ha hecho de día Consiguiéndolo así que dejar un gran like Al vídeo chicos Sin duda la, la tarea más difícil ha sido La de conseguir 1250 coronas Vale, ya no sé lo que iba diciendo ayer Así que vamos a continuar Voy a abrir La siguiente bola de navidad Mira, abrimos 150, ahí está, vale. nos han dado la calcomanía de oro y ya solo faltaría la estrella, que nos piden 200 bolas de nieve, ¿vale chicos? Que no es nada sencillo conseguirlas, vamos a conseguir esta última estrella del árbol, ahí está, vamos a... Una eternidad más tarde. Vale chicos, espero que ese sea el último corte. Ya tengo por aquí recordado todo lo que hacía falta para abrir ese, bueno, esa última estrella del árbol. La vamos a abrir, vamos a ver qué coche es. Venga va, chicos, vamos allá. Vamos a conseguir mirar la cantidad de materiales que hacían falta. Y vamos a ver qué es un aspirador vale chicos un aspirador este coche raro el último que bueno que me faltaba por tener de todos estos coches me hubiese gustado que me hubiesen dado la insignia que por lo que veo no me la han dado ya que me falta un coche bueno ahora vamos a hacer una pequeña apertura a ver si me salen los, los coches que me hacen falta para fusionarlo. y nada esos son todos los regalos chicos los vamos a ver otra vez uno a uno, este es el primero chicos, la zanahoria, segundo la pintura de caramelo, tercero la barbacoa, cuarto la pintura del árbol, cinco este coche bola de nieve que está muy chulo, pintura de nieve, la calcomanía de plata, la calcomanía de oro y por último este coche aspiradora chicos pues nada, esto sería todo lo que lleva el árbol Espero que lo tengáis ya todos. Si no tenéis hasta el 19 de enero, chicos a apretar un poco Bueno, y ahora vamos a abrir máquinas, chicos No os vayáis todavía Vamos a abrir máquinas Vamos a ver si me salen los coches que quiero No sé si gastarme gemas La verdad que los coches que necesitábamos A ver, era... Uf pues pues pues si me saliese uh, el común a luego pero como tenga que gastar gemas en épicos y en raros se me van a ir todas ahora lo vemos chicos vamos a empezar ya a abrir máquinas espero que tengáis ganas de una apertura que hace tiempo que no la hacemos últimamente ando con poco tiempo así que no traigo muchos vídeos chicos pero ya sabéis que sigo jugando que este juego es el juego que bueno más toco en el móvil es el que más me gusta no sé si vale épica, a ver si fuese el chispas eh chicos Vale, estruendo, bueno al menos me dan 5 gemas Por si la necesitamos para maximear algún coche Casi 40 maquis... máquinas eh chicos, vale el explorador Al menos no está maximizado Por si la piden para alguna... Para un coche fusionado en un futuro, vaya vale, raro Así es, la aspiradora No, onda retro pasa nada, vamos a seguir abriendo máquinas chicos, ahí está común a ver si es el coche de gravedad no, era de piedra que lo tenemos ya maximizado vamos a ver con este tampoco bueno, rara ahí sí sale la aspiradora chicos bueno, el vasco de la fortuna está al nivel 4 rara, otra vez de rally, vale, seguimos He picado Y chispas Ah, oh, el dragón, vale, 5 gemas, chicos Venga, común Yo estoy Casi seguro de que no va a salir Ninguna de la que queremos Porque este juego va así, de toca pelotas Rara Dame algo, dame algo Así sale también una legendaria, chicos Que nunca viene mal, ya lo sabéis Epica el chispas. Va a salir de épicas. Y no me va a salir el chispas, ¿eh? Joder. Común. Punto de nieve. Bueno, todavía quedan máquinas, ¿eh, chicos? Bueno, Blumen. Clara. también de Eon i Está, está, está, está esto. Está jodido, eh. Me ha jodido, gracias, a Oscar. Luz del sol. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. Épica. Uf, están saliendo épicas, eh, chicos. A ver si tuviéramos suerte en esta. Monta la Estás ya pasado de moda, macho. No, rara. Es que me da igual hasta que me salga una legendaria. Si lo que quiero es que me salgan los coches que necesito para fusionar. Si no me salir ninguno, macho. ¿En serio? Venga, hombre. ¡Qué polar y qué mierda! ¡Dame alguna, venga! ¡Ahora! ¡Uf! Nada, no, nada. No, no, no. Pues ya llevamos más de la mitad de máquinas abiertas, ¿eh? Un poquito de suerte, por Dios. Coche. Rara. Me otra vez el coche de apoyo, macho. ¿Qué hombre, que sí, que lo que no quiero son gemas. Coches. Quiero coches. Descapotable. Coche nupcial. Los sol No bueno, me quieres dar. Nada. No ¿no? ¿Eh? Venga. Venga. Es verdad. La historia de mi vida. Vaya fracaso de apertura, chicos. Tarta. Tartana Tartamierda. mierda. Moneta de Correa Vete a tomar por salto. Coche de lujo Bueno Bueno Coche de cuerda, lo tengo maximizado al menos 10 temásticos Bueno, una legendaria Es que he abierto de máquinas macho Joder, ni una legendaria Me iba a salir Dos máquinas épicas chispas Uf. Han salido todas las épicas Menos la que necesito hombre, venga espero que os haya gustado el vídeo que tengáis ya todos los regalos de esta navidad de 2019 y nada, nos vemos en un próximo vídeo de Crash of Cast. Adiós chicos